Bueno, vamos a hacer un pequeño video. Acá está entonces el comité de la plaza, ¿no? El comité de usuarios y, bueno, la, las instrucciones de, de, para, para darle de comer a la compostera, ¿no? El compostaje de compostaje comunitaria de Vila Mariana. Esto es Zampa Rural, que es un organismo de la prefectura, de la municipalidad de San Pablo, que se dedica, que, que digamos... Este, administra todo el tema de, de rural. San Pablo en, en La ciudad de San Pablo es muy grande y tiene un área rural. Y acá está el Comité de Usuarios. ¿no? Esto, es lo que yo lo llamo el, esto es lo que yo llamo el, el, el Consejo de Ancianos. ¿ves? Pero cuando te levantás de ahí es medio duro. Ahí atrás se ve mi bicicleta. Bueno, hoy no, no hay reunión del Consejo de Ancianos. Y acá vamos a ver una vista, entonces, de las diferentes este, composteras que hay, ¿no? Entonces, hay, generalmente hay una por cada mes del año, ¿ves? Acá hay una que, es, que está llena y esta es de poda, ¿ves? Dice que te, se pide que no coloque con material, ¿ves? Hay, hay material de la poda de acá de los árboles que traen de algunas plazas vecinas, acá tenés materia orgánica, ¿ves? Que está en compostaje, ter, compostaje termofílica, o sea, es todo compostaje por calor. Por eso también podés traer cualquier cosa, ¿viste? Orgánica, obviamente y se pide que sea vegetal. Solo cáscara de huevos este, como algo animal, ¿ves? Porque es termofílica, no es con lombrices, ¿ves? Acá hay este, una... De las, acá se llama alderas, una compostera, ¿ves? Que está este, compostando. Ya está bastante baja y está compostando. Esta dicen que es de invierno, o sea, es de... Si te este, fijas acá, es de invierno. Una por cada temporada del año, una por cada estación del año. Esta es de invierno, quiere decir que es del de invierno pasado. No, esta es una compostera Allá atrás tenemos otra compostera ¿Ves? Que está más llena Esa es de... ¿Ves que dice? Adubo, este, fertilizante para regeneración del suelo y de la comunidad Naturaleza produciendo compostaje comunitaria de Vila Mariana Y esta es de primavera, ¿ves? Esta es la que se llenó la primavera Que está compostando, ¿ves? Está más baja y todo eso Acá tenés paja, tenés material que se usa para tapar, ¿no? Se tapan las composteras para que justamente no den olor. ¿Ves? Acá tenés este, paja y esta es otra que es de verano, ¿ves? Esta es de verano que se está compostando también. ¿Mm? Acá tenés una, un hotel de insectos que, bueno, no se lo robaron, está ahí. Y bueno... Por ahí pasan las, las coches, ¿ves? Y acá tenés una que es de, justamente la que se está llenando, que es la de ahora, la de otoño. Esta se llenó hoy y se está compostando, que se tapa con hojas para que no dé olor, para que no entre en bicho, se da vuelta. Esta es la que se está usando ahora. Ahí está, ¿ves? Leira, compostera, en alimentación, dando vida y fortaleciendo a la comunidad local y eso todo por hoy.